Amigos, de la Antesala Azul me encuentro con el dirigente de los Tigres del Licey, Lino Rivera. 3-0 es el récord después de un día libre, retorna a la acción ahora frente a los gigantes. Lino, ¿esperaba ese inicio tan favorable para los Tigres? Antes que nada, saludos, saludos a todos los televidentes. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este... Algunas veces uno no espera cosas, pero sí uno tenía confianza de, de los entrenamientos, que el equipo iba, iba a jugar el buen béisbol. Lo estamos haciendo en todas las facetas del juego y, y nos sentimos muy contentos. No nos sorprende, nosotros tenemos un buen equipo y, y las cosas han salido. Vamos a ver si esta semana nos va, nos va igual que la, la anterior mucho talento disponible, Lino, y eso a veces es un dolor de cabeza agradable para los dirigentes y hemos visto cambios en las alineaciones, sobre todo en los jardines, precisamente por eso, ¿verdad? Porque hay muchas opciones de calidad. Sí, así es. Estamos tratando de que, de, de que los muchachos tengan, este, velada jugando, que no esté mucho tiempo en, la, en, en el banco, en la banca, este, rotando a Beltré, rotando a Liviano rotando a, a Melroja Junior, este. Hoy puedo, hoy puedo jugar a los tres, ya que Quincy eh, está, está enfermo. Entonces, lo vamos a hacer a, así este, en la temporada, a ver si nos resulta, este, para que así la gente con, conozca cuándo va a jugar, cuándo no. Eh, y ellos están, lo más importante es que ellos aceptaron eh, el, ese, ese rol y, y las cosas están, se están dando. Vamos a ver qué pasa. Eh, llegan, van llegando jugadores casi todos los días este, y nosotros vamos a buscar la forma de que cuando entren esos jugadores estén al 100%, porque nosotros venimos entrenando duro entrenando desde este, de un entrenamiento eh, bien completo y los elementos que están hoy en día jugando están al 100, por eso el resultado hasta, hasta, hasta ahora. Vamos a ver qué pasa, nosotros estamos muy contentos con el talento aquí en el licey Ya que mencionó lo de Queen, ¿qué le pasa? ¿Por qué no estará hoy jugando si es algo pasajero o se tomará algunos días? No, es un flu parece, este, se sentía con fiebre, vamos a ver si... Desde, creo que desde ayer, vamos a ver si, si ya para mañana está jugando lo mandamos a su casa este, y ojalá que esté esté listo para mañana porque sabemos que es pieza clave ha estado en estos tres partidos ha, ha sido una bujía para nosotros y, y, y entendemos que, que él es de beneficio para el club Quizás alguna gripecita, un virus que ande por ahí ojalá que sí, que solamente sea cuestión de, de pocos días o quizás solamente hoy Ya vamos a hablar, para, para dejarle seguir trabajando Lino, de las próximas integraciones, ya maníacta el gerente anunció a algunos jugadores que próximamente estarían integrándose a los Tires del Licey. ¿Van a pasar el proceso de paralelo? Es decir, lo van a practicar unos días antes de estar con el equipo grande. Así es, es el caso de Burris, que, que llegó y hoy, hoy jugó muy bien, hoy se, se vio muy bien, lleva una semana. Y yo creo que es un proceso, este, un plan de organización, que tenemos este, la ventaja que vamos a tener dos juegos en la semana. Para que ellos se pongan listos este, y nosotros tal vez vamos a darle más trabajo con lanzadores. Tenemos muchos lanzadores también fuera del roster, lanzadores fuera del roster de los 40. Es, de, es demasiada gente, estamos tratando de, de hacerlo todo lo mejor posible para que este equipo todos los días. Cuando tengamos 25 hombres en el terreno o 25 hombres en, en, en el roster que, que es de todos los días estén al 100%, eh, no es fácil, va a ser una tarea difícil, pero de eso se trata los Tigres Licey. mucho talento. Bueno, gracias Lino, muchísima suerte para hoy. Seguimos con más delante, sala azul.